Voy a pasar la palabra ahora a mis compañeras, a Caterin Numa y Elena Clavero, que van a hacer una presentación precisamente sobre la ciencia ciudadana y la importancia que puedan tener este tipo de acciones como los bioblitz eh, para um, concienciar, incluso aportar información que puede ser muy relevante para la comunidad científica y para los gestores públicos. Adelante, Caterin. Gracias, Lu. Buenas tardes a todos y gracias por estar ahí, con, colaborar como siempre con estas uh, actividades y eventos organizados por el proyecto INVASAC. Eh, esta presentación es cortita, pero la idea era presentarles eh, qué hemos hecho hasta ahora con este tema de los bioblitz en el marco de este proyecto y también eh, mostrarles los resultados de de todas estas actividades a lo largo de estos primeros tres años de, de trabajo. Entonces, de la, de la presentación de Cisco, eh, recordamos que el objetivo central de este proyecto, del proyecto Life Invasaqua es contribuir a reducir la introducción de especies invasoras acuáticas en la península ibérica, aumentando esa concienciación del público y de los actores clave para mejorar la prevención y también desarrollando herramientas que mejoren ese marco de detección y de respuesta rápida de las, de las especies. Entonces, eh, pensando en esos objetivos, el proyecto tiene este componente que es el programa de Ciencia Ciudadana. El objetivo de ese programa de Ciencia Ciudadana pues, es promover, cultivar ese comportamiento de la gente, de... De registrar observaciones de especies exóticas invasoras, aumentar esa capacidad también para identificar cuándo una especie puede ser invasora y utilizar esa tecnología, ese mundo digitalizado en el que nos hemos convertido ahora en, en elementos importantes para, la, para el manejo y la gestión y la producción de información valiosísima en muchísimos aspectos, pero en este caso en, en la gestión de especies invasoras. Eh, el, el otro objetivo de este programa pues, es, es proporcionar ese tipo de información básica sobre, sobre la biología y lo, las características de estas especies, imágenes, descripción, información que sea útil e interesante para distintos tipos de público y por supuesto promover eh, la concienciación de, esa, de, de los problemas y los impactos que estas especies pueden causar. Todo esto, pues... Eh, con miras a mejorar también identificación, que, que nos permita mejorar la cartografía de especies exóticas y con ello al final conseguir, pues eso, mejorar la prevención, el seguimiento, etc. Para ello, para desarrollar este programa, hemos construido lo que llamamos el paquete de herramientas de ciencia ciudadana, que está eh, basado, digamos, en una filosofía de construir sobre lo que ya está hecho y evitar repetir cosas que ya se hicieron o, o que ya tienen alguna base sobre la cual podamos trabajar. Y, y una de las principales herramientas con las que hemos creado digamos esta caja de, de herramientas es la, la Carta de Invasoras de la Sociedad eh, Española de, Ibérica de Dictiología, eh, que contiene datos de distribución y... Y presencia y referencia bibliográfica de especies, que comienza con las especies nativas de peces, pero que ahora cuenta con datos sobre especies invasoras también. Está toda esta base de datos a la que le añadimos todas las guías y materiales de apoyo que se han creado con el proyecto, proyecto LAFIN-MASAQUA. Eh, Chisco nos hablaba de esta de esta guía visual, de esa guía de, de especies exóticas invasoras para el amplio público, que contiene que no es una guía de identificación, pero que sí que facilita que las personas puedan identificar especies que están invasoras y conocer un poco más de sus características. El otro elemento de esta herramienta es es una es una app que parte de Cisco lo había mencionado antes de la colaboración con la red eh, de especies exóticas europeas, la red de información de especies exóticas europeas eh, que ha desarrollado una, una app para ciencia ciudadana con especies exóticas de Europa y con la cual hemos conseguido una colaboración para generar este módulo ibérico de manera que los usuarios que utilizan esta app y quieren registrar especies y se, y, y se encuentran ubicados en la península ibérica pueden acceder a este módulo ibérico que se ha construido con base en toda esta información que les decía antes, con base en los datos que vienen de, de las bases de datos de la Sociedad Ibérica de Etiología, con referencias y con todo el trabajo que se ha recolectado del proyecto Lajin Basak. Eh, esta app es nuestra herramienta clave para interactuar con los distintos usuarios, de manera que junto con eso y con todos los vídeos vide y materiales de explicativos para facilitar esa, ese manejo de interacción, el, se construye lo que llamamos la plataforma Ibermis, la plataforma de ciencia ciudadana Ibermis, que es eh, una plataforma de visualización de toda esta información eh, disponible y, como les decía, en la cual se, se puede ver el resultado de esta interacción, tanto de la información que, que bases de datos como la carta de invasoras CIVIC va recolectando como la contribución de distintos eh, usuarios de la ciencia ciudadana que a través de la app envían sus registros de manera que eh, se pueden ver aquí, aquí como lo ven en la pantalla eh, se pueden ver en, en el mapa a distintas escalas y al cual se puede acceder y consultar las distintas características de las especies el número de registros que están presentes en cada zona, etc. Bueno, pues este programa de Ciencia Ciudadana, eh, como recordarán, no nos han tocado los mejores años después de la con todos estos dos años de pandemia, pero a pesar de ello hemos conseguido organizar eh, nueve actividades de voluntariado, ocho bioblitz y un concurso de pesca. En cinco localidades distintas que pueden ver en el mapa, son cinco localidades en el sur y en el este de la península, aún nos queda por recorrer una parte grande de la península ibérica que es nuestro, nuestro objetivo y, el, y por el cual también eh, es el motivo del que estemos organizando este, esta, esta actividad dentro de la semana de las especies de, las, de las horas, con este concurso que dentro de poco les vamos a comentar la base del concurso. Eh, les decía que son estas cinco localidades y con ello hemos conseguido ya más de 250 personas participando. Eh, esto no hubiera sido posible, por supuesto, sin el apoyo de distintas instituciones y ONG locales. Y eh, otra cosa a comentar es que todas estas eh, actividades pues han sido, eh, hemos tenido como distintos públicos objetivos, hemos cubierto una gran variedad de públicos objetivos, desde el público en general hasta ONGs, pescadores y también niños y jóvenes estudiantes. Eh, todo esto con el objetivo de lo que hablábamos, de aumentar esa sensibilización sobre los impactos que causan las especies exóticas invasoras, cómo actuar, cómo prevenir y, y cultivar también esa costumbre de, de, de colaborar registrando o proporcionando información sobre la presencia de estas especies. Aquí hay un poco de, de resumen de las distintas actividades realizadas en estos años y así como ejemplos a destacar, pues comentarles algunos resultados muy interesantes que se han conseguido con estas actividades. Por ejemplo, durante el concurso de pesca con la Federación Catalana de Pesca, eh, aunque el concurso era mucho más general, porque era un concurso tradicional de pesca, eh, propusimos la, la creación del premio Life Invasacua, que eh, se enfocaba en registrar especies invasoras. Y lo interesante de esto es tener datos como que del total de las capturas de este concurso se obtuvieron 20%, por 20 de todas las capturas eran especies invasoras y mucho peor que de las 26 especies registradas durante el concurso el 70% de 18 especies eran invasoras. Otra cosa interesante que resultó de esta actividad es que se registró por primera vez la presencia del, de la brema blanca en un tramo del río que, que no se había registrado antes con, con lo que pueden ver que ese es, un, es un tipo de actividad que refleja lo, el valor que va cobrando este tipo de de colaboración con, con los distintos públicos, con la ciencia ciudadana. Otro ejemplo es este, esta colaboración con la Sociedad Gaditana de Historia Natural, en el cual también, aparte de un bioblitz tradicional de biodiversidad, añadimos esta, este foco en las especies invasoras, con el premio Invasacua de quien registrará más especies invasoras. Y en, este, en esta actividad, pues se obtuvo. Eh, datos como estos, como que 552 especies del bioblitz tenían 12 eh, especies invasoras y cómo se registró por primera vez una araña exótica dentro de este inventario. Y así, uh, ejemplos con, con las otras organizaciones también, pues con el trabajo eh, de colaboración con la, asoci la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE haciendo un bio distintos bioblitz y actividades en, en Murcia, con lo que resultó de 47 especies registradas. Eh, otros, otros eventos y actividades en Sevilla, en, distintas, en distintos hábitats, lagunas, dentro de la ciudad y en Almería también, pues distintos tipos de, de actividades relacionadas con este, esto de lo que les hablo de cultivar la ciencia ciudadana. Eh, estos son los resultados que tenemos por ahora. Como les decía, nuestro objetivo es extender este tipo de actividades geográficamente a la parte, al, al resto de la península. Por eso esperamos que este concurso tenga, tenga buena participación y que, y que, y que tengamos concursantes de, de muchas partes del país y de la península ibérica, de Portugal también, esperemos que también. Eh, y con esto ya los dejaría con mi compañera Elena que les va a contar cómo utilizar la app para, para hacer estos registros y una vez que se inscriban en el concurso cómo deben eh, enviar esto o, enviar, o sí, desarrollar estos registros. Gracias.